Campeones de League of Legends en 10 segundos. Riven, después de tirar una habilidad, su básico hace más daño. Pega un salto, pega otro salto, y pega otro salto. Hace ¡Ah! Y estunea, lachea, gana más a B y después revolea esta cosa. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.